Hola familia, regresamos con este último video donde voy a hablar tal vez de mi estrategia que pienso hacer, algunas recomendaciones después de estar jugando ya una semana en este juego. Espero que les ayude, pero como siempre espero que ustedes empiecen a jugar ahorita van a querer seguir jugando una vez que salga el juego durante la semana de Génesis. A ver qué les parece, pero estas son mis recomendaciones. La primera recomendación es que empiecen con sus granjas, contengan sus terrenos, las empiecen a construir, pero muy importante que las construyan de 45 UP cuadrados. Lo que me acabo de dar cuenta el día de hoy. Si un solo granjero puede solito estar en una granja de 40 UP cuadrados. Es lo que recomienda la guía. Pero lo que me di cuenta cuando estuve haciendo más granjas, una vez que tengamos una granja de 45 UP cuadrados, puedo tener hasta tres trabajadores. Entre más trabajadores, más cosecha nos va a dar. Miren, un solo agricultor me va a producir 58. Si le meto dos o tres más agricultores, me va a dar tal vez 150 o 200 papas. Eso es muy, muy importante. Así es que hagan sus granjas de por lo menos, si tienen terrenos suficientemente grandes, de 45 UPS cuadrados para que puedan tener tres agricultores al mismo tiempo trabajando ahí y les dé más cosecha. Importante que tengan comida desde el principio. Y también si pueden, hagan tres granjas para que puedan tener, a ver dónde está. Les recomiendo que empiecen con las zanahorias, las papas y estos que no me acuerdo cómo se dice en español. Estos son como rabanitos, los beats. Les recomiendo que empiecen a cosechar esos tres porque los van a necesitar. Otra recomendación es que capaciten a sus campesinos sus trabajadores comunes y corrientes, estos que son estos que los capaciten, que construyan su escuelita de capacitación, este librito, y vayan capacitando aquí dependiendo del tipo de, de capacitación, tener un, un tiempo de determinado, por ejemplo aquí a este que es como un herrero, se va a tardar 71 días. Un agricultor se tarda creo que 17, 20 días, algo así. Importante que hagan eso para que produzcan más comida. Entre más comida produzcan, más trabajadores van a venir a sus tierras. Si no tienen comida, se van a ir o se van a morir. Importante que piensen en eso. También que capaciten sus campesinos con una vez que ya tengan por lo menos dos de dos agricultores para cada granja, capaciten unos campesinos a mineros porque se necesitan esas construir las minas para diferentes cosas. van a tener que sacar toda la plata, el hierro o el carbón de la tierra para que puedan producir otras cosas. Esa es otra recomendación que les doy. También un carpintero, tal vez el carpintero, si el carpintero antes que el minero, ¿por qué? Ve dónde están los recursos. No, no. Aquí recursos. Ya estoy aprendiendo cómo hacer esto. Van a necesitar muchas tablas para que puedan construir sus, sus diferentes edificios. Los campesinos pueden tirar los árboles. Pero es más rápido si tienen un carpintero para que convierta los troncos, los árboles, en tablitas de, de madera. Es que hagan eso antes que el minero. ¿Saben qué? Hay un carpintero. Les dan un carpintero, sí. Bueno, por lo menos a mí me lo dieron. Pónganlo a hacer tablas. Tumbar árboles y hacer las tablas. La siguiente. Ah, ya les dije cosechar papas, zanorias y los rabanitos esos por dos temporadas seguidas, dos temporadas seguidas hagan eso y después ya pueden, si quieren, ah, cultivar la, el trigo, que eso los ayudará a hacer pan. Lo que me estoy dando cuenta que durante el otoño es cuando se puede cosechar el tigre, el trigo. Ahorita. Este número dos. En el verano no me salen las zanorias. Pero por lo, más o menos por lo que me di cuenta, en el otoño se puede cose, cosechar tigre, trigo. perdón Otra que les recomiendo, si quieren tener minerales, es que se vengan aquí a la guía. Se vienen acá y se aprendan lo que cada tierra da. Cada, el, en el juego le llaman biomas. ¿Dónde está? Aquí. Ahí, perdón es lo que le llama un bio bio algo así es lo que le puso el, el, el que hizo el juego y aquí les dice qué es lo que pueden cada tipo de tierra qué es lo que pueden cosechar sacar de la tierra lo que estoy haciendo y espero cuando ya suba estos videos y esto lo voy a tener en el barrio familia voy a tener traducido todo esto para los que no sepan leer in inglés aquí está todo los, las diferentes comidas y las tierras, ¿ok? Esto se los voy a dejar como siempre en la sala del barrio y tal vez vamos a crear un salón, una sala para que ustedes puedan, podamos platicar sobre el juego si es que les, les interesa. Entonces importante que, que estudien esto, que sepan qué, lo, qué tipo de, de tierra les va a dar uh, minerales y lo que tienen que hacer también, familia, ver el mapa, aprenderse los diferentes colores, pero a la vez, o algo que aprendí el día de hoy, si se vienen aquí a buscar tierras, pueden poner, por ejemplo, escoger un jugador, digamos este, el aguaco, aquí están las, los terrenos, si sí, tiene 54, y él tiene diferentes tipos de terrenos. Lo que hice, por ejemplo, Miren, si quiero ver dónde está este terreno, para que me dé una idea, me copio la dirección, me vengo al juego y sé que estas propiedades cerca de este jugador son las montañas. Si le ponemos aquí el límite, perdón, las, los barrios, aquí está. Fíjense, aquí está este puntito. Y nos regresamos acá al, al mapa. ¿Dónde está? Aquí. Miren, esto, lo blanco es la nieve. Lo morado son las montañas. Y él está, tiene su propiedad más o menos por aquí. Por eso ahí puede sacar minerales. Lo que sí le pregunté al creador del juego hoy o ayer. Que si va a cambiar el mapa. Porque le dije, no quiero empezar a comprar aquí por las montañas. Y vas a resetear el mapa. Y en, cuando empiece el juego ya de, de veras las montañas van a estar por acá. Yo me dice que no, que el mapa va a ser igual. Lo único que va a cambiar es el número de recursos que hay en cada sección. Por ejemplo, cuando me compré el ayer o antier, ahí en las montañas, en la nieve, nos regresamos para que les enseñe mi propiedad. Hoy oh, ya estoy ahí. Tenía yo como 800 piedras. Ya, ya las empecé a lo que le dicen cosechar en el juego. Desde hace como el año pasado en el juego. Me quedan 25 días con 11 trabajadores. Pero miren aquí mis recursos. Ya saqué 506. Tenía un total de 700. Ya usé algunas para construir algo. Entonces, tal vez cuando resete el juego, en lugar de tener 700 piedras, voy a tener como 200 o 50. Es lo que va a hacer ese jugador. Y ahora, que vean, entonces les recomiendo que estudien el mapa, vayan a aquí donde se busca tierras y se fijen que lo que tienen otros jugadores, para que si quieren comprar en esa zona, si, por ejemplo, están interesados en comprar en un bosque o las montañas, el desierto o aquí en las, no sé cómo se llama esto, las colinas estas verdes, copien la dirección y si aún hay propiedades disponibles y están en su presupuesto, las pueden comprar. Lo más seguro es que sea el mismo tipo de tierra. ¿okay? También les recomiendo que construyan, fabriquen la olla para cocinar, para que empiecen a hacer por lo menos sopas. Ahorita lo que estoy haciendo es que mis trabajadores co eh, construyen una cocina y estoy haciendo pan, porque por los primeros seis años se me estaba muriendo de hambre mis trabajadores porque no producía suficiente vegetales, porque lo que hice también fue tirar mis destruí mis granjas y las hice más grandes. Las tenía yo como de 20, 25 UP cuadrados y las hice grandes y me están produciendo muchísimo más. Entonces hagan su ollita para que puedan hacer sopitas. También cuando puedan, fabriquen el molino, porque una vez fabricado el molino, el trigo lo van a poder hacer harina y para poder hacer el pan tienen que construir una cocina. Y el último consejo, ya se los dije, fue de aprender el mapa, buscar en, los en la búsqueda de terrenos otros jugadores y comparar dónde les va a convenir a uh, jugar. Y creo que también lo que voy a hacer en ese documento, tal vez ponga los colores en el mapa correspondientes a cada, cada uno de estos. El color que está en el mapa, voy a tratar de hacer eso. Así es que ahí busquen el, el documento tal vez en la sala de tutoriales en el barrio si sí, hablo con los mods para crear una cuenta una sala especial para el juego este. Aún no capacito ninguno de mis guerreros. Creo que lo que quiero aprender ahorita es bien, bien cuánta cosecha me pueden dar todas estas granjas, cuánto pan voy a poder producir. Pero tal vez lo primero que haga yo cuando empiece en el juego es construir cuatro o cinco granjas. Capacitar mis mis campesinos agricultores para que me den más, más cosecha y empezar a cortar árboles. También me he dado cuenta que en esta semana, tal vez cada 30 minutos, cada hora, me meto al juego. Entonces esto me está haciendo que, que le dedique mucho tiempo, no mucho tiempo, porque tal vez 3 5 minutos y ya me salgo. Pero cada ratito tengo que entrar para ver si mis trabajadores ya, ya acabaron o no. No hay ningún sistema de alerta ahorita en el juego. Si no van a tener el tiempo para dedicarle este juego, lo que les recomiendo, estuve pensando esto algunos hace unos días, es construir estas granjas lo más grande posible. A construir lo que se pueda en cada terreno, porque dependiendo del tipo de terreno a, o dependiendo del tipo de edificio que quieren construir, en cada terreno, cada uno tiene un tamaño distinto. Por ejemplo, donde se capacitan los, los campesinos, son 5 p cuadrados. Un, una mina puede ser de hasta 100 UP cuadrados. Si se dedican a construir estas granjas, tal vez ustedes las puedan vender. Lo que podemos hacer es anunciar en los canales del server de Aplan del barrio, y ver a los trabajadores, los jugadores que están muy metidos en este juego, decir, hey, estoy vendiendo una propiedad en Dallas que ya tiene 3, 4 granjas de 40 UP cuadrados. Ahora, en lugar de que esa propiedad se venda al piso de, donde, de cómo está ese barrio, tal vez lo pueda vender, no sé, por un 10%, 15, 20% más, porque ustedes ya le invirtieron ese tiempo con sola solamente de constru construir esas fábricas, lo más más básico. Lo que dice en el juego es que cuando nosotros vendemos estos terrenos en aplan, todos los edificios que están en, aquí en el juego también se le trans transfiere al nuevo jugador. Así es que este, por ejemplo, si yo vendiera esto, me fijaría cómo está el piso y como ya tengo cinco edificios. Tal vez lo puedo vender, no sé, por unos un 15, 20, 35% más. Tal vez sea una forma de sacarle ganancia al juego. Otra vez, simplemente con construir, decirle a los jugadores, tengo una granja, tengo un terreno en Upland Kingdoms que ya tiene granja, ya tiene su ollita para cocinar, su tabla para cortar leña ya tengo todo eso así es que se las vendo a un tanto por ciento y tal vez muchos de estos jugadores que ya están en el juego si sí, se las compren bueno familia eso es todo espero que este juego les guste no sé qué voy a hacer no sé si cuando salga el beta voy a seguir jugando como estoy jugando ahorita pero creo que lo que voy a hacer es comprarme unas otras propiedades en dalas construirlas con granjas grandes ponerlas a la venta y a ver si sí se venden a un precio más alto. Menos familia, que tengan bonito día. Ahí estamos en el barrio. Por si quieren hacer preguntas sobre esto, muchísima suerte y nos vemos despuesito en el metaverso.